Amigo, mira cómo está la noche, que gana de fumarme un pucho. Amigo. loco. No, gracias, Spider-Man. <risa> Era sí, amigo, A fumarse un pucho. Uh, amigo, mira bueno, cómo dice. está la noche, que gana de fumarme un pucho. Amigo. Está buena la, la colaboración de Chainsaw Man con Scooby-Doo. Y es que el perfil de Cartoon Network, ¿Eh? mítica compañía de dibujos animados de nuestra infancia prácticamente de muchísima gente, ha publicado una ilustración en colaboración de Chen Man con uno de sus estandartes que es Scooby-Doo. Una ilustración que me parece chulísima. De hecho, la ilustración oh, es de Naisuki y Minami y podemos ver a Benji y Pochita <risa> cómo van a probar la comida que siempre comen Shaggy y Scooby, que serían estos pedazos de sándwiches de... Mi oh. Un día dos, pues, con Chen o ya. ya no muy de y como contraparte en este caso, seguí si estoy probando <risa> las tostadas que se hace por las mañanas, de Denji. Me parece chachi mezclar estos dos universos porque realmente yo ah, creo que estos bueno. cuatro serían buenos amigos. La <risa> colaboración de Chainsaw Man con Scooby Doo. Y es que el perfil... Y es okay. que en Spider-Man, Miles Morales, si aterrizamos en el suelo mientras realizamos una acrobacia Miles caerá rodando y dejará una marca en el suelo. Dejando ver su poca experiencia En cambio en el Spider-Man original Si repetimos lo mismo Peter Parker aterrizará con estilo ¿Sabías que en Spider-Man Morales ¿Se acuerdan de esto? El día que Ederson Moraes Salió a jugar de mediocampista central ¿Ah? No le importó ¡Wow! nada y dijo Bueno, voy a jugar de 5 armador Me aburrí en el arco empezó a tocar la pelota con Fernandinho, todo un toque muy bien, armando fútbol. Esto definitivamente les encantó a los hinchas del Manchester City, pero saben a quién no le gustó mucho a Pep Guardiola. No. no le gustó para nada. ¿Se acuerdan de esto? Fue muy arriesgado, obviamente, decidí si iba a fallar, iba a meter gol en El día, los día que Ederson Moraes salió. Tres videos virales que son falsos. Selfie con el tornado. ¿Eh? Seguramente lo has visto, pero en este video vemos a un hombre en Australia grabando un tornado en un desierto. Ese sí y sabía la que era falso. se baja de su auto para poder grabarlo desde más cerca y hasta tirar una. Me quedó meme. Mismo, y, viral y todo el mundo lo ha visto, pero me temo que es falso. Resulta que el video lo publicó Terry Jefferson, que decía que se lo había enviado un fan, pero no. No hay ningún fan. Es el trabajo de una productora y fue para mencionar una película llamada Into the Storm. McLaren. Oh. Este video muestra el parabrisas de un McLaren siendo destruido por el paso de un joven que andaba en skate Bueno, en realidad ¿Ah? no lo muestra solo podemos escuchar el sonido y vemos que salen corriendo. A esto, la gente se puso a investigar y dieron que el conductor del auto era dueño de una agencia que renta autos de lujo. Allí se levantaron las sospechas y al final terminaron ah. aceptando que el vidrio del auto ya estaba roto por un accidente y solo hicieron ese video para divertirse con amigos. ¿Qué iban a saber que iba a ser un video visto en todo el maldito mundo? Un águila se lleva a un bebé. Este video lo vi un millón de ah, veces y sí. en todas. En este video podemos ver a un águila volando por el aire antes de agarrar a un bebé, levantarlo y dejar salió noticias adelante. El niño aparece bien, pero con carita de que se dio el susto de su vida. Fue totalmente viral, tanto que lo ponían en noticieros y programas de ¿Ah? todo el mundo. Pero resulta que sí. no había ni Águila ni bebé. Eran ambos efectos ¿Cómo? especiales. Los creadores de este video fueron CG digital en el Centro Nacional de Animación y Diseño de Montreal. Tres videos virales bah. que son falsos. Selfie con el torneo.